Para acceder a la configuración del comunicador, pulsaremos en los tres puntos que tenemos en la esquina superior derecha de la barra de opciones superior. De entre las opciones que nos despliega, seleccionamos Configuración. Dentro de la zona de configuración, nos dirigimos al apartado Comportamiento de la app. Allí nos encontramos con las distintas opciones de configuración del comunicador que nos ofrece Let me Talk. La primera de ellas es Habilitar modificaciones. Esta opción aparece activada por defecto. Al desactivarla desaparecerá del menú superior el signo más, que nos permite añadir nuevas categorías, pictogramas o imágenes. Igualmente se deshabilitará el menú contextual que aparecía al hacer un clic prolongado sobre un pictograma o imagen. Esta opción es útil cuando deseamos que el usuario no pueda modificar el cuaderno de comunicación que hemos creado. La segunda de las opciones es mostrar palabras. Esta opción aparece activada por defecto y nos permite mostrar u ocultar el texto que aparece debajo de los pictogramas o imágenes en el tablero de comunicación. Aunque se oculte el texto, al añadir el pictograma a la frase acumulada o pulsar sobre él, se le ocultará el texto establecido. La tercera opción que vamos a comentar es mostrar palabras en la barra de pronunciación. Esta opción aparece activada por defecto y nos permite mostrar u ocultar el texto que aparece debajo de los pictogramas o imágenes en la frase acumulada. Aunque se oculte el texto al reproducir la frase acumulada, se locutará el texto que tenga asignado cada imagen o pictograma. Yo... no quiero... Yo No quiero La cuarta opción de la que vamos a hablar es pronunciar el nombre de las categorías. Esta opción aparece desactivada por defecto. Al activarlo, cada vez que accedamos a una categoría se locutará el nombre de esta. General Yo no quiero comida comer manzana en quinto lugar nos encontramos con speak selected word locutar la palabra seleccionada esta opción está activada por defecto y lo que hace es locutar cada palabra que vamos seleccionando antes de añadirla a la frase acumulada si la desactivamos, el pictograma o imagen se añaden a la frase acumulada sin el refuerzo auditivo. Yo no quiero comer plátano. La opción botón play enorme está activada por defecto y nos muestra un botón play de gran tamaño al final de la frase acumulada. Este botón locuta lo la frase acumulada que hayamos compuesto hasta ese momento. Si desactivamos esta opción de botón play enorme, el botón play pasa a la barra de opciones superior y se muestra con el mismo icono pero a un tamaño inferior. Yo no quiero... Ver. Yo no quiero ver. La opción Eliminar frase automáticamente está desactivada por defecto, aunque es una de las opciones más interesantes a activar o desactivar. Si está desactivada, la frase debe ser eliminada manualmente, utilizando el botón de borrar que veíamos en otro tutorial. En cambio, si la activamos, cuando pulsemos el botón del play para locutar la frase, esta será borrada de modo automático. Para un uso como un comunicador, lo adecuado es tener activada esta opción. Yo quiero beber zumo de manzana. Yo quiero beber zumo de manzana. En octavo lugar nos encontramos una opción que, sin duda, hace que nuestro comunicador se transforme por completo. La opción habilitar la barra de pronunciación, o frase acumulada, aparece activado por defecto. Si la desactivamos, Let Metal se transforma en un comunicador por selección directa. Es decir, no acumula los elementos que vayamos seleccionando, sino que los locuta directamente. Yo quiero comer. Galleta de chocolate. La opción Go back to start category after selecting word está desactivada por defecto. Si la activamos, cada vez que entremos en una categoría y seleccionemos un pictograma o imagen, el sistema nos devolverá a la pantalla principal. Si tenemos nuestro tablero organizado de modo que dentro de una categoría están contenidos varios elementos necesarios para componer una frase, verbos, sustantivos, adjetivos, es mejor que desactivemos esta opción para que la construcción de la frase sea más ágil y operativa. Yo Quiero Beber Agua Si deseamos que el usuario únicamente pueda utilizar metal como comunicador, desactivaremos la opción Mostrar la barra de acciones y estableceremos una contraseña para el acceso a la zona de configuración. Por tanto, es una opción que aparece activada por defecto. Una de las funcionalidades adicionales de Let Me Talk es la de enviar compartir los mensajes que vamos componiendo a través de las redes sociales que tengamos configuradas en el dispositivo. La opción Seleccione aplicación de mensajería por defecto nos permite establecer una de ellas como única opción al pulsar el botón Enviar. Por defecto está establecido Chooser, lo que permite que el usuario elija de entre todas las que tenga instaladas. Pero, si lo que deseamos es limitar y que solo utilice una de ellas, seleccionaremos de entre el listado que nos muestra la que nos interesa establecer. Otro bloque de opción de configuración son las referidas a los tamaños de imagen. Este bloque de opciones nos permite configurar los tamaños de las imágenes y categorías para adaptarlos a la resolución de nuestro dispositivo o para adaptarlo a la cantidad de categorías y vocabulario con la que trabaja la persona. La primera opción que nos ofrece es la de establecer el tamaño de la imagen de la categoría. Si la pulsamos, nos aparece una ventana emergente en la que podemos seleccionar entre diversos tamaños. Por defecto está establecido como normal. Si escogemos un tamaño más pequeño o muy pequeño, vemos que los pictogramas de las categorías ahora se muestran a un menor tamaño y caben un mayor número de categorías por línea. También podemos modificar el tamaño de las imágenes de la barra de pronunciación. Si escogemos muy grande, por ejemplo, podemos ver el efecto que logramos al componer una frase. Yo quiero comer pan yo quiero comer pan finalmente podemos establecer el tamaño de la imagen de los resultados de la búsqueda de esta forma al entrar en la ventana de búsqueda de pictogramas en el diálogo añadir nueva imagen podemos ver más o menos resultados en pantalla en función del tamaño que hemos seleccionado